Ahora vemos las células del sistema nervioso, enviamos buena información a las células cerebrales de felicidad y eso tiene una bella reacción, se ilumina. Hoy nuestra práctica es en los órganos internos para crear una profunda transformación a través de la buena información. Primero vemos la imagen y visualizamos a través de abrir y cerrar, vamos al interior de la conciencia pura y el interior se vuelve transparente. Vamos a ver esta imagen un pequeño tiempo. Es una muy saludable información en esta imagen. Cuando tenemos conocimientos de anatomía básica, nosotros cerramos los ojos y visualizamos el interior. Y podemos tener más información, más potente pero no visualizamos la forma específica sino que visualizamos el estado transparente del chi del órgano esta imagen es transparente pero mantiene la forma no se necesita visualizar la forma clara Ahora va a compartir otra información. Okay, Ahora miramos esta nueva imagen. Esta imagen muestra nuestro interior, todo el sistema circulatorio. Transparente. Transparente. This in our y traemos esa información a nuestra conciencia. Más tarde, cuando cerramos los ojos y visualizamos el interior, podemos a esta, ir a esta información más sutil transformándonos al estado de Chi ahora vemos otra imagen transparente con los órganos internos los pulmones corazón Mama. Este es el hígado. Este es el estómago. Detrás del estómago está el páncreas. Este es el bazo. También se ven los dos riñones. el left side higher little. El izquierdo es un poquito right. right más elevado que el derecho. Lower lead. Los intestinos transparentes. Uh, el sistema reproductivo. Uh, this is a woman. esta es una mujer y vemos todo el cuerpo inside, de forma transparente not so clear like this nuestra visualización no es tan clara como esta imagen ahora tenemos otra imagen los de dos de una, pareja, una pareja sosteniendo la bola de chi Haciendo abrir y cerrar the is empty. Siento que el cuerpo en el interior es person. un espacio vacío yeah. person Son personas de chi que toman la bola de chi para practicar juntos De estas imágenes podemos tomar muy buena información. Pues son bellas. Voy a compartir la última. Ah, this very open. Esa persona está con el universo. Y su corazón está abierto ah, totalmente. ¡Wow! Se abre the universe Chi, en el universo, se funde aspects, en todas las direcciones con el Chi Universal. Poco a poco... A través de la práctica experimentamos el chi universal más y más. Algunas personas pueden ver el chi. A través de las habilidades supranormales. Super Se puede ver el chi. En el futuro. La humanidad vivirá en un nivel de energía más y más. Poco a poco, reconocerá la información de la conciencia y usará el poder de la conciencia con las funciones de la información de la conciencia serán utilizadas más y más ese es el nivel más elevado del universo un alto principio del universo bien ahora nos pre preparamos para practicar muy bien todos sentados o de pie en una postura confortable cerramos los ojos y experimentamos nuestra bella. Y pura conciencia. Cuando vamos hacia la conciencia pura, dejamos todos los apegos del mundo exterior y conectamos con la fuente interior en un estado despierto y pacífico porque no hay apegos y nos volvemos completamente libres el ser se vuelve libre relaja Siente que la conciencia pura, la conciencia despierta en estado Mingyue, siente como aparece el amor, sucede, Sucede la felicidad, aparece gentil, con una sonrisa interior muy gentil y un gran sentimiento de alegría en Mingyue puro. El amor universal puro Crea vitalidad, Yurki. belleza min en Mingyue. Relaja. Relaja. Beautiful. Mingyue. Love and happiness. La hermosa mi, conciencia me Ama la felicidad y observa el tantien superior. Observa las células de nuestro cerebro. Va in al interior del de espacio de cada célula relaja Empty. vacío siente que Minjue puro va a través del espacio interior del cuello Relax. relaja Empty. vacío Cuando vamos al interior de cualquier espacio, ese, el estado de ese espacio se transforma en belleza, se vuelve transparente. La pureza de Mingyue, el amor universal y la alegría va a través de los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, relaja, vacío. Beautiful entirety, state of consciousness. el estado de completud minyue va a través del espacio interior del pecho el espacio del Tantie en medio relaja vacío va al interior del abdomen el espacio del tantien inferior relaja vacío la conciencia hermosa va a través de toda la columna vertebral relaja, vacío, va al interior de los glúteos, articulaciones de la cadera, muslos, rodillas, Piernas, tobillos y pies. El espacio interior de las piernas se relaja. Vacío. Beautiful Awakening Consciousness. La conciencia despierta y hermosa va a través de todo el espacio interior del cuerpo, a todas partes. Es amor universal, es felicidad. Amamos el espacio interior en todas partes todas las células la alegría es en todas las células con una sonrisa interior la conciencia pura desde el espacio interior amablemente se expande se dice Silencio. silenciosamente sh sh siente el espacio interior pure volviéndose cada vez más puro y cada vez más grande Desaparecen las fronteras. Se funden con el campo de ch'i. Se funde con todo el ch'i puro del universo. En todo el universo. Nuestra conciencia despierta Mingre nos hundimos unas con otras, Por corazón a corazón, infinito, creando un campo en el nivel de Mingyue. Este campo de conciencia está en todo el universo, y todo el universo se vuelve despierto, Es un campo de conciencia despierta y contiene en su interior un campo de bella información con la, un campo de información de amor universal. Es un campo de información de felicidad que se expande a todo el universo que en su interior es amor universal es una felicidad armoniosa y pacífica este es un estado bello e infinito de completud usamos principalmente esta información para transformar la vida y el mundo incluso cuando no experimentas directamente la información porque tenemos mm, todo tipo de sensaciones en el cuerpo la información no tiene ningún tipo de It's sentimientos o sensaciones that. Es solo información en sí misma. Por eso digo amor universal. E inmediatamente tú integras esta información en la conciencia pura. Y luego la información de amor universal transforma la energía, el chi y sucede una sensación muy amable, muy gentil en el cuerpo. Esto significa que la poderosa y pura información se ha transformado en una información sensitiva que impregna los órganos de los sentidos pero en el principio usamos la conciencia por ejemplo ahora decimos brillo del sol inmediatamente viene la información del brillo del sol esa información rápidamente crea la luz brillante ese tipo de sensación en la conciencia que imita el pensamiento. Estamos en el nivel de las sensaciones. La información a través de las sensaciones que se manifiesta en los órganos de los sentidos. Cuando digo felicidad, tu conciencia pura cree. Toma esa información de felicidad. Cuando digo todos los problemas desaparecen, la información se hace realidad. Esa realidad. Esa información en sí misma, es un nivel de realidad. Y se vuelve a un nivel físico, y se vuelve a un nivel energético, y se hace realidad. Si tu confianza es suficiente, y la información es suficiente, Inmediatamente creamos esa realidad. En el nivel material, en el nivel físico. Cualquier información puede crear, realidad información puede crear en realidad realidades. En el nivel del chi. I want everybody sí. Realize en el nivel this your consciousness. consciousness. si te das cuenta de ese nivel de información, la conciencia trabaja con esa información, enviando y recibiendo información y moviliza la energía, cambia la energía, cambia el cuerpo físico y, y gestiona el mundo si entendemos esto y lo experimentamos la información se hace realidad en la conciencia y creemos en esto esto funciona muy bien y la energía rápidamente cambia. Relax. Relaja. So beautiful. El, el, el amor universal, la belleza y la información de felicidad está en la conciencia como una completud despierta, bella. Nuestras conciencias conectan juntas ahora la conciencia pura va a través del Tantien superior a través de las células cerebrales experimentamos el cerebro en su interior es un espacio vacío las células en su interior se vuelven brillantes y transparentes a un estado de chi despacio sostenemos una bola de chi y elevamos fundiéndose con el tan tien superior las manos enfrente de la cara, de la cabeza. Decimos shu silenciosamente en el cerebro. Visualizamos el cerebro transparente como la imagen que vimos. Este estado de chi transparente. Sentimos the form of the brains. Inside is transparent. la forma del cerebro de chi es en su hands interior transparente. Of the claws, lead Las manos. The transparent Qi, Qi. abriendo y cerrando Slowly guían. On. El chi transparente abrir Hablo por ti mismo despacio conectando con el interior y guiando el chi. Y al mismo tiempo decimos shui". en un nivel de vibración muy sutil. Trabajamos con esa forma transparente del cerebro el, un, el amor universal y la felicidad van a través de ese espacio Del cerebro en el interior Y todas sus funciones son bellas Todas las funciones son muy saludables el chi universal va al interior del cerebro a nutrir el interior todos los pequeños espacios se abren los bloqueos se abren y desaparecen El espacio interior del cerebro sonríe. Experimentamos y visualizamos la forma transparente. Realmente sentimos que el interior cambia. El cerebro brilla de forma transparente, con belleza. Los ojos en el interior también se hacen transparentes y brillantes la conciencia pura va al nivel más sutil de los ojos sintiendo sí, el chi transparente de los ojos el chi de los ojos conecta con el cerebro. Los ojos con todas sus funciones son bellas y hermosas. Observa y visualiza el chi de los oídos en una forma transparente. Podemos ver la forma transparente de Chi y sentirlo claramente. Los oídos de Chi fluyen libremente el chi en el interior. Se abre y todas las funciones son correctas. Relaja el chi de la nariz. La conciencia va a través de la nariz. Amamos todas las células del interior de la nariz y el interior se vuelve muy feliz. La nariz se hace bella. Todas Todas las funciones son correctas. Observa. la boca y la lengua en el interior. Los dientes. Puede ver, puedes ver claramente boca, lengua, todo transparente y sientes abrir y cerrar en el interior de Chi todas las funciones son correctas y sí, el Chi fluye bien todo el Tantien superior se ha vuelto muy claro en el interior All are space open the Todo el Tantien superior abre y cierra. Chi is abundant. El Chi se ha hecho abundante. Chi. Inside chi flowing well. El Chi fluye bien. All the functions are wonderful. Todas las funciones son hermosas. bajamos las manos un poquito. Sentimos. La nuez de Adán. Transparente. Observable observamos las cuerdas vocales transparentes abriendo y cerrando en el interior la conciencia pura se expande desde el interior y el espacio interno se abre realmente el Chi universal nutre el interior el Chi fluye bien la información de amor universal crea funciones muy saludables y estructuras saludables en ese espacio. Siente como todo el interior está muy saludable. Bajamos un poquito las manos hacia el tanti en medio. Sostenemos una gran y brillante bola de chi en el interior del tantí. Todo es transparente. Abrimos y cerramos amablemente. Observa los pulmones transparentes. Como están en la imagen. Los dos pulmones transparentes, Open the abren y cierran, Feel hands lead. right side Lan, Qi. Transparent, Qi space. Open the Siente que las manos guían el lado derecho. Really inside, el chi heart, transparente, a abrir y cerrar. El pulmón en el interior, cells, los bronquios, las células. Chi... Ambos pulmones. La conciencia pura va a través de ese espacio. El interior de ese espacio se vuelve claro. El pulmón derecho se vuelve brillante. Todas las funciones son bellas. Chi es abundante. El chi es abundante, fluye libremente. Cuando las manos se abren, conectamos realmente, profundamente, y todo el espacio de los pulmones se abre en ese chi transparente. Conecta profundamente con todo el espacio sutil abriéndose y cerrando transformándose volviéndose bello Ahora la conciencia pura va a través del pulmón izquierdo Siente y visualiza. Observa. Vamos a través del interior. Los dos pulmones de Chi abren y cierran. She's very small, gentle and small. El, pequeño, el movimiento es pequeño, lento, amable. Long, long, el pulmón en izquierdo, space, en su espacio interior, is moving, es, se está moviendo el chi, se está transformando el chi. Información saludable, muy buena. Está actuando en el pulmón, en los bronquios. En todo el espacio interior se vuelve muy saludable. y silenciosamente with the with the desde la conciencia pura con la información de amor universal with observa a ambos pulmones Lensa, ahora están bellos muy felices visualiza este bello estado claramente ahora la conciencia pura va a través de la mama derecha del espacio interior de la mama derecha a es de chi transparente el chi del interior de la mama se abre Hands with deep las manos conectan profundamente con Set el interior en un espacio muy sutil Siente el chi transparente de la mama entre las manos de chi cuando movemos las manos el chi de la mama abre y cierra transparente todos los bloqueos se abren y desaparecen. Siente el interior. Todas las funciones y estructuras son saludables. Muy hermosas. La conciencia la pura va a través de la mama izquierda. Visualiza y experimenta el chi de la mama. A un nivel sutil, abrimos y cerramos. Siente la información de amor universal y de alegría bien, yendo bien en el interior, bien al interior todas las células interiores están brillando felices el chi se hace abundante en el interior y fluye libremente todas las estructuras y funciones son saludables estamos en un bello estado en el interior. Observamos el espacio interior de ambas mamás. Sentimos la información bella y saludable en nuestra conciencia, en nuestras mamás ahora vamos a los pulmones y de ahí vamos al corazón en el interior tú conoces la forma del corazón pero tú visualizas transparencia el corazón es un espacio de chi transparente. transparente. Un poquito rojo. Un espacio de chi. Un poquito rojo. El corazón en su interior está lleno de amor y de felicidad. Se abre y se expande siente la forma la forma del corazón la forma del chi del chi de corazón esa forma no es fija abre vacía y cierra va al interior a ah, los detalles de la estructura okay. transparente. Abrí. Ama ese corazón hermoso. Feliz. Cerrar. Abrí. El chi del corazón se abre. Cerra. El chi universal nutre el interior. Las estructuras. Funciones. Todo se vuelve saludable y bello. La conciencia pura va a través del páncreas. El páncreas está detrás del estómago. Visualizamos. La forma transparente es una forma de chi. El espacio interior del páncreas abre y siente el interior. Cerra. Profundamente el interior está vacío. Abrir. El amor universal y la felicidad va a través de ese espacio. Cerrar. Abrir. Siente profundamente el interior un movimiento muy sutil en el páncreas observamos la forma transparente de chi en el interior el chi se mueve cambiando. El chi universal nutre el interior. El chi en el páncreas se hace abundante y fluye libremente. Las estructuras y funciones se hacen muy saludables siente la belleza de ese estado interno la conciencia pura va a través del hígado vesícula biliar todo se hace una forma de chi transparente los detalles también son transparentes, las estructuras, la vesícula biliar, su chi abre y cierra. Sentimos que amamos el hígado y vesícula biliar, amamos ese chi transparente está lleno de alegría y el chi abre y el interior del hígado todas las células se han vuelto brillantes alegres Las manos de chi conectan profundamente el interior del hígado y la vesícula biliar. Aunque movemos un poquito, todo el chi transparente del hígado sigue el movimiento. Sienta qué belleza. El interior, todas las estructuras y funciones son saludables ahora. ahora la conciencia pura observa el vaso, el espacio interior del bazo va al espacio interior al chi transparente que se expande abre El amor universal y la felicidad van al interior de todas sus células. Oh. Abrir okay. Siente las estructuras, funciones del interior del bazo están bellas. La conciencia pura va a través del estómago. Siente la forma transparente, la forma de chi del estómago el estómago y los intestinos primero experimentamos el espacio interior del estómago el interior se hace vacío podemos ver la, chi, la forma de chi transparente abriendo el chi del estómago se mueve. Cerrar. Vamos a través de todos los niveles. Abrir. Ama el estómago. Muy feliz. Cerrar. Abrir. Cerrar. Gente como el chi del el estómago, estómago es abundante muy y muy fuerte. Todas las estructuras y funciones son saludables y bellas. Ama el estómago. La conciencia pura va a través de los intestinos delgado y grueso siente la forma transparente abrí visualizamos que el amor universal y la felicidad va a través del espacio transparente de chi de los intestinos Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Siente la belleza del interior. Estructuras y funciones son saludables. Cerra... El chi de los intestinos es abundante y fluye libre. Siente esa sensación bella. Ama el chi de los intestinos. La conciencia pura va al interior. Del lado derecho. Del hígado y el riñón derecho. Siente el chi del riñón derecho que es brillante. Siente las estructuras transparentes. Como si fuera un ser transparente. Abrir. Sentimos realmente l'interior, mobilizzando il chi interno. abri. Ah, ah, El riñón derecho está bien. Sus estructuras y funciones son muy saludables. Jamás ese riñón. La conciencia pura va a través del riñón izquierdo. El interior es transparente. Es Observa esa forma transparente Abrir es abundante y fluye libremente. Las estructuras y funciones son saludables. Están muy bien. Ahora la conciencia pura va a través de la vejiga. Siente el chi transparente okay. de la vejiga abriendo. Cerra. Abrí, Cerra. todas las células de China son brillantes, muy felices. Siente las estructuras y las funciones están muy bien correctas la conciencia pura va a través del sistema reproductor femenino a través del útero Siente el chi transparente del útero. Abrir. Cerrar. En el hombre, la conciencia va a través de la próstata. Transparente. Las manos guían, guían a que la forma transparente de chi se abra, cerra, abre, cerra, amando el interior. all the cells los cielos Todas las células están brillantes. En el interior es, el chi es abundante y fluye bien. Estructuras y funciones son saludables, muy correctas, muy bien. Your consciousness goes through Ahora la conciencia pura va a través over de los ovarios. Side, over Izquierda, right side, over Y derecho. Here they are transparent. Siente su transparencia. Las manos guían el chi de los ovarios a abrir y cerrar. Siente que el chi fluye en el interior. Visualiza. Observa a través el amor. Y la felicidad. Todas las funciones y estructuras son saludables. Bellas. Observa los testículos, pene transparente, abre y cierra, todas las células en el interior brillan. La conciencia amando va a través del interior. El chi fluye bien. El chi es abundante. Todas las estructuras y funciones son saludables. Ahora observamos todos los órganos internos del cantien inferior. Todos los órganos son muy felices. Puedes sentirlos a todos muy claramente, transparente, haciendo abrir y cerrar. es un amor profundo del amor universal el que está pleno de felicidad el interior está muy bien el interior del tantien inferior todos los órganos internos están bellos en un estado todas funciones y estructuras son hermosas ahora elevamos las manos un poquito al tantien medio Inside all the organs. los órganos del tan en medio uh, They are beautiful, transparent, uh, very son healthy, bellos transparentes muy saludables observa, observa. El tantien superior, el cerebro y los órganos de los sentidos, todos de chi transparente. Experimentamos claramente el espacio interior. despacio, elevamos el chi por encima de la cabeza, con una sonrisa interior, vertemos el chi, ese chi puro va a través del interior, Tantien superior a través del Tantien superior. Tantien medio. Tantien inferior. Arm, tucci. Las manos cubren tuchi. Observa el interior y está realmente bello y saludable. Todos los órganos internos transparentes, transparentes están en nuestra conciencia pura, Mingyue. Está nuestro hermoso amor universal y feliz campo de información. Red En este bello estado, nuestras conciencias puras conectan juntas para que en ese estado despierto de conciencia limpiemos el virus en todo el mundo. illuminate one place to <coughs> transform that space. The space Sol. inside the virus is <coughs> And all human humans in that space even system <laughs> become strong, become healthy. Now they illuminate European land. Here consciousness goes throughout Italy. Go into each small space. Italy this land. Transform. Hua-San. Old information, strong information, transform, transform, all the viruses disappear. Pure consciousness illuminates France, Germany, Spain, Belgium, Holland, England, Sweden, Norway, Denmark, Illuminate, Switzerland, Hungary, Austria, Austria. Austria. Czech Republic, República Checa y todos los otros países de la Tierra Europea se vuelven brillantes y transparentes. Visualizamos. Space, la conciencia pura va a través del espacio interior de los ha, virus cambiando sa. la información hua sa ha, sa todos los virus se transforman en chi puro y desaparecen la tierra de Europa se vuelve limpia y pura todos los cuerpos se vuelven transparentes y brillantes y el sistema inmune se vuelve cada vez más fuerte. Todos los problemas desaparecen y se vuelven muy armoniosos. Iluminamos África. La tierra de África se vuelve brillante y transparente. La conciencia va a través de todos los tipos de problemas, de todos los tipos de virus. Todo se transforma en chi. La tierra de África se vuelve brillante y transparente. Todos los sistemas inmunes de las personas se vuelven más fuertes. This lander become clean and clear. La tierra de África se vuelve limpia y clara. Illuminate Australia. Iluminamos Australia. All the space become bright and transparent. Todos los espacios se vuelven brillantes y transparentes. Where is inner space. ¡Pa! San open. Todo el espacio interno y problemas desaparecen. Se abren. El interior de todos se vuelve brillante y transparente. El sistema inmune se vuelve muy potente. En la tierra de Australia todo está limpio y claro. Iluminamos Sudamérica. Todos los países. La tierra se vuelve brillante y transparente. La conciencia pura va a través de todos los virus en su espacio interno y se transforman en chi. Desaparecen la tierra de Sudamérica es limpia y clara el sistema inmune de todos se vuelve potente iluminamos Norteamérica la tierra se vuelve brillante y transparente todos los virus Goes inside. se transforma Fuá en Chi todos el se, se vuelven brillantes mejora el sistema inmune se vuelve y potente Norteamérica se vuelve pura y clara Iluminamos Asia. En la tierra de Asia se vuelve transparente y clara. La conciencia pura va a través del espacio de los virus. todos los virus se transforman en chi puro y desaparecen todos los cuerpos humanos se vuelven brillantes y transparentes el sistema inmune potente la tierra de Asia pura, clear, clara y limpia iluminamos toda la tierra a todos en el interior animales y plantas todo es chi brillante la tierra es una bola de chi transparente Todos los virus y todo tipo de problemas y conflictos. Todo se transforma y desaparece. La tierra se vuelve brillante y transparente, armoniosa, bola de chi equilibrada se funde abriéndose a, con todo el universo es una gran bola de chi el universo el chi universal nutre la tierra creando una gran armonía un buen equilibrio para la tierra relaja desde la tierra la conciencia pura viene hacia nuestro país hermoso viene hacia nuestra familia animales todo está lleno de amor universal de la información a todos a todas las cosas viene al interior del cuerpo y te amas a ti mismo. Entra en tu conciencia y nuestras conciencias en el interior, toda la información. Ama a tu personalidad y te ama a ti mismo. Viene hacia el minyue, despierto, la conciencia pura. Amando, Min Jue. amando Mingyue. Min es muy hermoso. Feel Siente el amor universal love. en Mingyue. Amándose a sí mismo. I a cada ser. Beautiful. Yo soy hermoso. Se ama a sí mismo. Universal Love. Ese hermoso amor universal, esa pura conciencia va a través de todo el cuerpo y crea una completud de amor vital, disfruta de este estado, relaja, una bella vida. muy bien separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio ahora siente que eres hermoso y que te amas a ti mismo que eres Ah. Yeah, ¡Eres bello!